Vea la sección de comercio de la bolsa e introduce Última en el cuadro de búsqueda en el menú de la izquierda. Aparecerá el par Última. Haz clic en él. Para comprar a precio de mercado, selecciona Market. En el campo Amount, introduce la cantidad de última que deseas comprar. Después de esto, haz clic en Buy. ¡Listo! Has comprado tokens Última a precio de mercado. También puedes comprar última por orden de límite, una orden con un precio específico de compra o venta. En este caso, selecciona Limit y especifica el precio al que quieres comprar última y la cantidad de monedas que quieres comprar. A continuación, pulsa el botón Buy. Se creará una orden que se ejecutará.